Esta es una parte de la reliquia que estaba buscando. ¿Cómo sabréis a interponeros en mi camino? Esto aún no ha acabado. Despertad del sueño profundo e id a la fortaleza en la... Ahí me enfrentaré a la Torquemeta. Y os esperaré. Ese es vuestro destino. Por favor, llevadlo a cabo. Hasta el final. Caro. Despertar. Despertar. Despertad. Despertad. Oye, ¿Despertad? Oye, Volved en vos. ¿Habéis tenido una visión? No. Os busca el viejo Mooney. Vayamos a la aldea. Porra. Porra. Porra. ¿Qué pasa, señoros? Uy, coño, qué feo ese. Pues de hecho, ¿qué pasa, polleros? Soy quien estamos de vuelta con Ion. Hoy vamos a seguir con los Asmodian. Me va a ser un poco fea esta, pero bueno. Eh, eh, eh Asmodian. Recordar que voy, como ya he explicado en el vídeo de los y como habré explicado en el vídeo ese, que podéis verla y la de al enlace que os sale aquí ahora mismo en el vídeo. Os explico el porqué de esto, ¿vale? No voy a explicar aquí nada. Vamos a grabar. La quest y más que cual como una vez se veo del 1 al 80 por partes. Es así, ahora voy a grabar del 1 al 10, lo grabaré del 11 al 15 según me vaya bien en vídeo. Eh, entre 15 y 20 y media hora, más o menos vale. Eh, porque habrá misiones largas y habrá misiones cortas, pero tampoco quiero llenaros de cientos de vídeos de acuerdo porque ahora en la 6.0 la quest se han simplificado un montón. Y son muy fáciles de hacer y lo que más interesa es el leveo de y demás, ¿vale? Así que sin más dilación y sin más preángulos, vamos con ion. Aquí voy a crearme un Gladys. El Guadalho me ha creado un Gunner. Y esto no significa de que no vaya a jugar en Ion en América. Ni tampoco significa de que le esté haciendo publicidad a Game Forge. Nané de la China. Vamos con ion, claro que importa. Vamos. ¿Habéis llegado? Si no os dais prisa os meteréis en problemas Pero no, recordad, recordad que han cambiado todo, eh Que han cambiado todo Han cambiado todo El mapeado, lo han renovado, lo han todo Dios mío, ¿qué? Percibo una poderosa energía. Dios mío El contenido no está completo Money. Eh libros que os he mencionado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 Nadie podría saberlo. ¡Ay, qué me coño! Se hizo añicos cuando Lord Fregeon lanzó una bola de fuego sobre el torre de Sin la protección del campo de Éter, la torre se derrumbó bajo el ataque de los balaures Lady Sierra y Loris Rafael, conscientes del peligro para los humanos y el mundo en general, reactivaron el campo de Sacrificaron su vida para evitar la destrucción total de Atreya, pero no llegaron a tiempo para impedir que el mundo se partiera en los... Y así comenzó otra guerra que habría de determinar las vidas de Teivas y humanos durante siglos. Vale, eh, supuestamente la historia de Ramodian está contada de otra manera y supuestamente... Eh, yo leí que los helio le echaban la culpa a los modian y los amodian le echaban la culpa a los Helios de que los dracanes... Bueno, pues pasar lo que pasara. No sé por qué aquí el vídeo es el mismo, tanto el helio como el amodian. No sé por qué. No, lo mismo que lo ponen, no lo estoy leyendo, pues eso ya lo leí vosotros. Pero vamos. Eh... No sé. Yo que sé, yo leí un... la lectura de Aion y contaban otra cosa, pero bueno. Eh... Yo estoy un poco fumado. Bueno. Mismo esto, ¿sabéis? No lo estoy leyendo, mismo ahí lo pone Pero... vamos, que eso ya lo haré vosotros Voy a poner otro vídeo para ponerlo Vamos, Muni, eres más rayante, tío Me ha dado, me ha dado algo, por cierto Podéis venir a grabar Vamos a por la primera prueba. Atacad al espantapájaros y traedme el certificado que está escondido en su interior. Mm, vale, vamos. Oh. Oh, Toma, me cago en todo. Me cago en todo. Nunca te metas con una modia, espantapájaros. Vale. Eh, gracias por darme esto. A ah, lo que está el secundario. Ahí. Vale. Hola eh, Marco Polo. Dame algo. Epa, Vamos a ver. Recordar, pollo. Pues Desactivar la opción esta del clip porque es una puta mierda. Y me da un coñazo que no vea. Y la cámara lejos. Vale. Lo retornado, Bayón. Hola tu cojones. Que orgulloso por jugar en Gameforge. ¿Qué rayante que soy hijo de macho. En inglés, como en inglés, como no se entera uno pues da igual lo que digan pero aquí no vea. ¿Qué queréis? Bueno. Nada, el honor de los bandidos quedará por los suelos. ¡Wow! Una que no nunca. ¡Wow! ¡Ta Eva joven! Entonces lo quería hacer a 6 porque dan el amuleto de Birni que vaya a vea más rápido. Y mira, por lo menos me está bien. Y entra entrar en la tienda de John, comprar una cosa que es gratis. Es muy fácil de localizar y eso. Y esto. Uy, perdón. Y esta. Los tutoriales, hacerlo también. Porque os dan cosillas, ¿vale? Los tutoriales a hacerlo. Es muy fácil. os no, lo, lo, lo van indicando todo. ¿Vale? Es muy fácil de hacer y lo van indicando todo. Tirando de defensa física y parada. No, esto. Parada cuando tengamos ya el arma de Asta. No puedo dormir, me preocupa. Podéis encontrar a Rai. Vale, le preguntaré A Rai, ¿dónde está Frigidez puede matar A esos inmundos bichos? Qué fácil Le meten a la cosa, oye, pues se ve muy guapo Esto, ¿eh? No Hacía tela que no jugaba con las Modian, ¿eh? Ah, chachi El tema Os doy cuenta Si habéis visto el vídeo de los alios, veréis el ganer de un tiro se lo come y aquí tengo que meterle dos tiros, dos ataques. al ganer de la le dan ya varias kills de ataque. Pero al gladi bueno, o al fighter no. Al guerrero no da una única para hacer la cadena y bueno. Nota. Aquí, que queréis seguir atacando. Odio hacerlo. Me va a da igual porque luego vaya, vaya a subir de sobra vais a subir de sobra así que no os preocupéis no hace falta que me matéis para la vea con que os centréis en hacer la quest o basta vais a subir de sobra Muy importante seguro que el recolector la encuentra me va a encontrar lo que tengo aquí abajo vamos eh, a ver no, para adelante mientras voy a darle a esto no Podré darle mientras a esto Matado bueno, recordar, tengo un vídeo donde explico por qué estoy grabando esto en Gameforge. No quiere decir que vaya a jugar en Gameforge, no quiere decir que deje en mi cuenta de Ion. No quiere decir que os recomiende jugar en Gameforge. ¿eh? Mirad, por favor, el vídeo donde explico esto para que no haya dudas raras. Por saber, por saber. Ahora de aquí Eh. Está aquí ¿Y por qué me dice que está atrás? Hola cara, que hola caracola. El bosque? En el bosque vive una vieja divina en una cabaña Se dice que a veces los que la visitan no regresan ¡Hala, amiga! ¿Qué? ¡Qué aleja puta eres? como Drácula, pero... Mmm, anciana ¿Qué queréis de mí? ¡Jo! Oh. Nada es gratis en este mundo ¿Si ¿Queréis encontrar a la hija de Ulgor, Antes tendréis que hacerme un favor ¡Comérmelo lo abajo! Y ahora que el otro Ahí está Un centelleador del bosque Amigo Ay, mira que me lo iba a quitar Mátame un centelleador del bosque Para que, bueno eh... Para nada, con pues una Que no va a pedir Vamos, tomé caramelo. Otra forma ahí, en Cunguito, Aproveché Aprovechéis, pasar una foto y grabar algún vídeo, señor tonto, y voy a hablar con él. Queréis con Rae. Daos prisa. Gracias, amiguita. Escuchadme. Ah, eh, me ha mandado esto, provocación y demás. Escuchadme. Averiguad a dónde será teletransportada la Odela y dadle una lección al Sapiens. Vale. Aquí estáis. Rae necesita una prueba de que habéis noqueado al Dundun. Traed con vos Odela recién recolectada y raíces secas de ginseng. ¿Por qué tan raro? Vamos a comprar una cosa. Permitidme un minuto, vamos a comprar una cosa, ¿vale? Tengo mercancía variada. Permitidme una cosilla. A ver, 12. A ver, se ve aquí. 12 y 1. Mirad. Estos cuatro objetos, no. vamos a estos cinco objetos. Si lo vendo yo, si lo vendo en el comerciante, me da 35. Vale. ¿Volveréis a verme, ¿verdad? Ahora... Si lo vendemos por aquí, ¿veis? Ganamos más. Es decir, nunca vendáis al comerciante. ¡Ostima! Una estafadura. Nunca vendáis al comerciante que os estafa, ¿eh? No son paderos ni nada, son más paderos, las mollan estos. ¡Es cabrón! Bueno, vamos para adelante. Centinela Dundun. ¿Está por ahí? Porque Dundun. Tundurillo, oh. ¿eh? Y si no te el gane, el pica. El gana este level, pica. Y es porque hace ataque mágico y no ataque físico. Por eso. ¿En serio? Vaya, tampoco es que tardemos mucho en matarlo, pero que le de un tiro solo que se lo come, Ivo. Ahora os doy la recién cor cortada. Vamos, esto es, esto es fácil. Ah, te hago el culo. Eh, ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Si te va de igual! ¡Ay, qué va de el culo! Ataca, ataca, ataca, si te vale igual. Ahí te lo quito en el medio. Pero no, no, no de por culidas. Y está ahí arriba, ¿no? Vale, está ahí arriba. Aquí está. Y con cautela. Vale. Aquí está. Perfecto. Cogemos esto, lo equipamos, nos ponemos otra porción de Ata, nos ponemos otra de esta y vamos adelante. Aquí a diferencia de los alios eh, Jaramel pilla un poquito más lejos, pero bueno, y hay, y hay más enemigo entre media, pero bueno, eh, con cuidado se hace todo. Recordad que Jaramel mmm, no lo voy a grabar porque ya sabemos cómo se hace. Es fácil, no tiene ninguna pérdida, ningún, nada. Me, todo para adelante, matándolo todo y haciendo lo que nos dice la quest. No tiene más historia, ¿vale? Así que en este caso no lo voy a, a grabar. Si queréis verlo, pues lo tenéis en los helios, tenéis un montón de. lo tenéis también en los. En los directos que he hecho jugando al servidor ruso, tenemos muchos sitios donde ver lo de Jaramel. ¿Qué, hago? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa a este? Y yo, ¿qué ¿te pasa con la boca? Vale. Tengo vendiendo otra mierda. ¿Y esto qué me vibra? Aquí esto me estaba vibrando, no sé. Vamos para adelante. Como la gente de Alicante. ¡Uh! Se le ha el cabrón. ¿Veis? Ahora para entrar pues hay más enemigos. Eh, con los es más fácil. Y aquí pues... Un poquito más por culero. Pues, claro, tampoco, es para, tampoco es para morirse. Bueno, pues no sé si son botijos o qué. O van en plan amiguito o yo qué sé. Bueno, pues yo los puedo ya sabéis cómo es, vale. Voy a entrar en Jaramel. Y aquí corto y ahora seguimos. Pues bueno, pues... Bueno, ya ha acabado Jaramel. Así que vamos para adelante. Bueno, pues ya hemos acabado Jaramel. Aquí se llama Hammerhugel Infame. No el desangrador o el sangrante Como se llamaba con los años. Ahora, muy bien Venga Recordar, vender Toda la porquería, eh Y lo que no vaya aquí para venderlo Vamos Una cosa que he visto mmm, Lo diré Vale Y el tema de la luna eh, Supuestamente iban a quitar todo esto de la oficial, no sé Corregirme si alguien ha llegado a este momento del vídeo. Eh... Mira, qué pobre chico comprando ahí. ¿Estáis aquí por En serio, ¿quién se gasta dinero? ¿Quién compra qué cosas? Si esto es todo más fácil que nada. No sé cómo agradeceroslo. ya os espera. Y como un mundo aquí al lado, pues. Una a Cheska a crear un futuro maravilloso para Atreya. Matando a todos los Helios. ¿No? Eso es. Y Checa. Coño, está aquí. ¿Habéis llegado? Tengo que despedirme por un tiempo. Marcos está buscando, idos. Aquí por la de los y dos, ha dicho. Ha dicho y 2 Y 2 Oh, estaba esperando, le he dicho a la voz. Wow. Uh. ¿Y porque tú si estás en español? Y la está en inglés. Dame ¿Eh? Forge, O fuma y no porros. Los retornados de Ion reclutan miembros de cualquier level y clase con motivo de la nueva actualización 6.0. Vamos, tu legión para un nuevo amanecer. Susurrame interesados. Pues no, no estoy interesado y no, no, no te voy a susurrar por eso. Y encima, legión level 8. Nini. Qué guapo, qué chulo. Que ahora peleamos contra Helios, porque somos sí. En vez de pelear contra palabras, peleamos contra ellos. Vale, Busca bu que no, eh. ¡Hostia! ¡Oh, Son so, so quintillizos. Son quintillizos. Y me tira. Ahora me da por culo. Si Ya sabemos qué es lo que pasa. Me revienta el culo. Vamos. Vamos. Vamos. Y. Gladiador. Y. Gladiador. O Gladiadora. Damos aquí. Nos damos a esto. Damos a esto. Y nos equipamos todo. cierto, esto me lo dieron con la cuenta de los aéreos. O yo me fumaba algo. Vale, esto aquí. Provocar aquí ahora mismo. Y esto es ahí. Vale. Ahí, es que Gladys lo puede manejar todo. Bien, ahora hay que hablar con mi amigo Osma. Aquí. Osma, os, os, osma, osma, me cago en tu vida, Osma, Osma, Osma, Osma, ay, Osma, a mí también me gustaría viajar. Ah, que tú lo han cambiado Que no me lleva Que huevo, ¿no? Bueno, ahora sí podemos tragar esto Este tutorial también lo hacemos rápidamente Para no den este tulillo Porque a este sí no viene bien Refi, Título, pim, pam Vale Vale, acabado Lo voy a quitar porque no me gusta que se vea eso Más feo que un tiro mierda pues A mí me Eh... ¡Hombre! Oh me quería Pandemonium espero que todo vaya bien. Oh, no Es que le han, que han cambiado Antes creo yo que, no, que nos llevaba, ¿no? Vamos rápido Que sale el mapa de cuadrado sale de cuadrado me sale raro la cual la, la indicación de cuál en el minimapa me dice un sitio y en el mapa este me dice otro es rarísimo vamos vamos haciendo esto rápidamente y acabamos el vídeo el vídeo este ya lo sabéis Nadie lo quiere. Vale. Eh, vamos para atrás. Llegué a Marchutan. Para viajar al convento de Marchutan. Vamos rápidamente. Y lo dejaremos cuando estemos ya en Beluslan. Vamos. Vale. Me asustan, saludos Deiva. Iva. Dame este. Vamos bueno, a darle, le damos, le damos, le damos. Dirigíos hacia Beluslan e investigad el paradero de la Odila. Y la Odila, la Odila muy siniestra, eh. A ver, Conchisca 2 vale, está todo, todo, todo, todo, todo un belula. no es como los alios que no dicen es que vayamos aquí está todo Belunla pues bueno, vamos a Belunla y dejamos el vídeo, ¿vale? ya sabéis que... bueno que me ay, perdón La verdad que en el vídeo ese explico el porqué de esto, ¿vale? Por cierto... Anda guau. Wow. O oh, mira. Me han dado... algo todo esto va a venderlo, ¿vale? No, lo vendemos! vamos. ¿Por qué llegáis tan tarde? A ver, Lulan. Podéis pasar a verme cuando queráis. Y bueno, pues ahora con esto y un bicocho lo dejamos hasta el próximo vídeo, ¿vale? Recordar que, eh, bueno, eh, todo esto es ha cambiado. Voy a grabar según quest y según le veo. Es decir, si, si el vídeo es necesario para una sola quest, haré un vídeo de una quest. Si el vídeo con... me viene bien grabar 2-3 quest seguida o hago un vídeo, le veo, ¿vale? Es muy fácil. Os dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Soy Kyle me despido un fuerte like Y nos vemos en el siguiente Adiós